Hey, what's up amigo Yo, Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo Ya sea tu proyecto dentro de tu casa, fuera de tu hogar o te vas de vacaciones Yo te voy a enseñar con esos proyectos y también te voy a dar consejos Mientras te vas a tus vacaciones para que las disfrutes En el día de hoy tengo que recortar esa grama Está bien verde, está preciosa Pero nosotros queremos recortarla frecuentemente Así que cuando volvemos te van a recortar la grama Y desde luego también te voy a dar unos consejos para que puedas cuidar de tu grama Como siempre digo Vamos al mambo, ting ting tí, ting ting ting. vaya a comprar su trastor compre un trastor de que sea cero giro de esa manera se le va a hacer mucho más fácil y mucho más rápido cuando corte la grama corte la grama frecuentemente Acuérdese de la regla que le he enseñado en otros vídeos no corte más de una tercera parte del tamaño de la hoja esto quiere decir que si la hoja de la grama ya está 6 pulgadas de alto no corte la grama menos de 4 pulgadas Siempre, siempre, siempre lo que quieren hacer es cortar en la punta de la grama. Por eso es que frecuentamos cortar la grama cada 3 a 4 días. O sea, dos veces por semana. Échele agua a su grama. Por lo menos media pulgada de agua. Esto es bien importante. Le puedo decir que tanto es recortar la grama frecuentemente como echarle agua. Usted recuerda el video que yo hice de la latita de tuna. Eh, coger el tiempo de eso eh, yo tengo una zona que tengo que echarla por 45 minutos para poder llegar a esa medida pero también usted la quiere dividir no le eche media pulgada de agua en un solo día sino que haga frecuente ya usted sabe que también aquí por ejemplo en Florida tenemos unas restricciones que no podemos echar agua tres veces a la semana sino solamente dos bueno, entonces divídala. un cuarto de pulgada un día un cuarto de pulgada otro día pero con todo y eso la sequía es fuerte así que usted va tener que mirar su grama todos los días como yo hago cuando yo vengo del trabajo todos los días vengo, miro mi grama voy una puerta alrededor sabe que nadie cuida cuidar su propiedad a menos que la cuide usted usted tiene que fertilizar okay. esta que está aquí es nueva esta la usé a la parte de atrás eh, es bien lenta pero fíjate es un poco efectiva he notado que a pesar de que se ha tardado como una semana y media Ha empezado a matar Un poco del wii que tengo lo de la mala hierba Fertilizante que Malorganite este, Vamos a ver para que aquellos que no saben Ahí está Ya sea líquido Que yo también uso de vez en cuando Para fortificar este, el, el malorganite Esto tiene una NPK, la fórmula nueva De eh, 6 Ahí de vez 6.4, el NPK, eh, lo que me interesa a mí es el número 6, que ese es el nitrógeno, y este es lento y orgánico, así que usted si usted no sabe eh, de fertilizantes, le aconsejo que sea que use este que está aquí, ese es como ve que dice aquí, este slow release, eso quiere decir que es lento, una vez que usted le ponga eso a su grama, va a verse el resultado, yo creo que más o menos de, después del, de los 7 días, eh, va a empezar a ver que su grama se va a poner eh, bien este, verdecita y si usted por ejemplo eh, falla le echa de más pues no se preocupe porque como es orgánico no va a quemar su grama so, se lo recomiendo especialmente para usted que está empezando con su casa nueva no sabe cómo usted cuidar su grama pues entonces este es el que se les recomiendo okay a usted ve aquí dice que en Florida esta bolsa trata 6,000 pies cuadrados. Este, entonces, pues, más o menos, usted le va a echar por primera vez échele de 6 a 8 libras por cada pie cuadrado. Le va a dar un buen resultado. Ahora bien, si tiene enfermedades en su grama, o sea eso es cuando la hoja de la grama tiene manchas eh, marrón ya sea este, completa o sea circular que no se vea completamente verde entonces usted va a usar estos productos yo tengo un video que le enseño cómo usar eh, estos productos cómo esparcirlos para que aquellos de ustedes que no saben esparcirlo que es la primera vez vean ese video le voy a poner el link aquí y entonces eh, ustedes van a poder eh, aprender a utilizar estos productos ok este es cuando si me acerco ve aquí en la etiqueta le muestra cómo están eh, esas hojas eh, la enfermedad ok so, usan este este producto es muy bueno y entonces lo vamos a hacer eh, de dos maneras vamos a utilizar este lo vamos a esparcir en, en un día vamos a decir un domingo y entonces le va a regar agua Ok, por lo menos eh, media pulgada eh, de agua ese día cuando usted riegue esto. Entonces, este que está aquí, usted va a venir la semana entrante, siete días después, el próximo domingo. Y entonces va a regar este con la manguera. Entonces, lo que va a pasar es que lo que este no cubra o este no cure, pues entonces con este usted lo va a resolver. Y así lo llamamos eh, la doble protección. Ok, amigos. Espero que les haya gustado el video, es un consejito básico, solamente les enseñé la parte del frente porque si me pongo a cortar la parte de atrás se va a hacer demasiado de muy largo el video y ese no es el propósito. El propósito es de darle las cosas básicas, 1, 2, 3 y 4 y se acabó. Hagan esos consejos amigos para que su grama se ponga bien verdecita. Si le gusta el video, denle like, denle también a esa campana y denle también a la suscripción si no se ha suscrito todavía. Para que entonces así cuando publique los próximos videos también este les eh, puedan ser notificados puedan llegar y puedan ver esos videos. Muchas gracias por su sintonía y muchas gracias por ser partícipe de ese primer video que puse hace 10 meses atrás y ya ya pasó de los 15 mil. Agradezco de corazón. Voy a seguir aquí buscando mis pimientos y cuidando. Esta maldita tiene ya como 23 pimientos de los que le he quitado que la pasen bien amigos, Yo Pérez aquí, vamos al hasta la próxima